<risa> Señores, lo de Derek Gitter, próximo unánime, lo decíamos ayer. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Que puede ser que sí. ¿Y tú? Tiene que ser. Yo creo que tiene los méritos, pero Óigame bien, escuchen bien lo que le voy a decir. El único temor que tengo conociendo y siendo parte de la Asociación de Escritores de Bébol de América es que va a aparecer un gracioso que y por eso se publica. Junior Matrillé no votó por Dere por lo que sea y el que no vote por Dere va a tener más publicidad que el que lo hizo. Anótenlo. Va a aparecer un tipo como aparecieron con Remarux, Marx. Así. Pero en que no le dieron el voto, tres periodistas no le dieron el voto a Remarux. En el caso de Gitte yo entiendo que por su comportamiento tanto dentro como fuera del terreno. Pero va a aparecer uno Dio poco de qué hablar. Estamos o sea, un, un jugador mundo, ¿eh? muy caballeroso Así. que yo entiendo que debería, ¿verdad? Si no, como tú dices, uno que quiera sonar. Vamos a ver. Pero para mí, los numeritos, la carrera, todo, el comportamiento todo, todo. de él con la prensa. Porque es lo que te digo: o sea, hay jugadores que han tenido una trayectoria, que han tenido sus situaciones con la prensa, y de ahí uno justifica que quizás sí. ese no le quisiera dar el voto. Pero en el caso de Jeter, nunca vimos. Es un escándalo o alguna situación. O sea, que no hay por qué. Fue soltero. Un fue soltero hasta que se retiró sí. también. Duró mucho para casarse. Bueno, porque. Déjalo ahí. En Estados Unidos no es así y que salió el hay que casarse. Eso no es así allá. se casó cuando, cuando el papá es muy bruto, muy fuerte, o. ¿Tú me estás entendiendo? Hay que hay que resolver bueno, <risa> no, hay que resolver de una vez por allá, eso no es así. tú, pude esperar mucho. No, pero Mariano Rivera entró de forma unánime. Vamos a esperar también que Gira. Pero hacer, yo te bueno. estoy diciendo que mi posición es que sí. Pero, pero que, que puede, puede aparecer, aparecer un periodista que diga: No, yo sería, con tal cosa no, no sería creo. Sería un mellón. Porque ya. realmente, o sea, desde Ya lo vimos con Ken Griffin sí. Jr., sí, lo vimos con Brett Marux, y yo pensé que iban a entrar unánime también. Los Rockies Nacionales suspendidos por mal tiempo ayer. Los Ryan Zimmerman colocados en la lista de incapacitados. Los peloteros inhabilitados de 10 días. Una lesión que tiene eh, Facitis plantar. Eso es una, bueno, en el pie derecho. Ryan Zimmerman es un jugador de las esquinas de los nacionales con mucha fuerza, pero tiene dos años con mucho problemas de, de salud. Así es. Bueno, en otra información, entonces hablar de Ramón Laureano y Keston y que fueron seleccionados jugadores de la semana en las grandes ligas. Bueno, está en, en caso de Nelson Cruz, señores, ayer conectó el cuadrangular número 20. Nelson llegó a 20 cuadrangulares ayer, el prototipo de Superman, Jorge Polanco, Nelson Cruz sí, metiendo manos ahí con el equipo de Minnesota, di, sin lugar a dudas, un equipo que va rumbo a los playoffs. Vamos a ver, ojalá verle más allá de una primera ronda. Ellos están garantizando al día de hoy la división central de la Liga Americana, para mí es la división más débil de todo el béisbol, para mí no sé qué piensan ustedes, en la Liga Nacional la división central también se ve un la poquito, más, pero ahí eh. está San Luis, están los cachorros está Milwaukee que viene de hacer de todo, como que se ve más para la competencia de la división central de la Liga Americana es más débil nada más hay dos equipos está, exactamente el caso los mellizos de y los y mellizos luego White Kansas City que no lucen eh, tan el otro equipo que está en esa división que no está Detroit que son equipos que están muy Detroit mal Detroit está Así muy atrás están muy, mal. muy atrás y en otras informaciones el potro del Jaya Hansel Alberto se fue para la calle en el día de ayer ¿cuánto mm -hmm. van? conectó su sexto cuadrangular ah, en la temporada en la victoria de los Orioles de Baltimore seis carreras por tres ante los Diamondbacks de Arizona en ese partido Jonathan Villar se fue de 5-0, el potro Hansel Alberto de 4-3 con una anotada Ay, y una producida. 4-3, compadre, 300 y pico otra vez. Y, ¿Y Pedro C Severino de 3-0 en ese partido. Feliz Hansel también por el nacimiento de su... Su segunda bebé. Hanna Marie, muy bella. Ahí está. Hemos estado Hanna Marie. Tú lo dijiste en español, yo creo que eso es el nombre. No, si no le preguntamos hombre. a... Creo a, que en inglés a se Karen. dice. A Keryn. ¿Cómo se? Marie. <risa> Marie, diría Karen, o no Marie. Estaba teniendo 307. 307. Lo importante es que esté sobre 2.90 y está lejos de ahí. Kevin claro. es? está quedando calvo a propósito. ¿En serio? Hay una foto que posiblemente mañana Ay, Dios mío. yo permita que la coloquemos aquí. Él está en, la, en un parque acuático. Él también sus, está disfrutando de sus niños. Con sus dos niñas, pero se le ve la calva. ¡Ay, Dios Realmente. mío! Realmente. Lo digo porque a veces a mí cuando voy caminando de espalda se me nota. <risa> a mí se me nota atrás, tú sabes. Pero a él adelante. adelante. Señores, que el tiempo no perdona. No, a veces son la, tantas cosas, Gira. El por ejemplo, estrés. en el caso mío, cada médico que me ve, me dice lo mismo. Me habla de, del estilo de vida, del estrés. estrés. Eh, por ejemplo, desde que yo aterricé aquí el pasado jueves, yo no he parado, sábado, domingo, diferentes no ciudades. No descansa. Hoy ha sido un día también muy agitado. Mañana tengo que ir a Santo Domingo, el jueves voy para Santiago. Cosas que no son Que no puedo postergar. No la puedo postergar, pero hay que hacerla. Sin embargo, ese estilo de vida es lo que me está dejando calvo a mí. Y que no es la edad, yo tengo 40, yo tengo 77 años. ¿eh? Y algunas personas son calvos más rápido, pero ya esas sí, son la genética que uh -huh. yo no soy que la tengo. Porque dime tú, papi no tiene una melena, pero no está <risa> <otra> calvo. <risa> <risa> Mire, Rafael Devers, y, pues, sí en otra información, sigue con el bate encendido. Eh, ayer remolcó dos carreras y ya lleva 27 en lo que va de este mes. Ay Dios mío. increíble. Ese, rojas, ese no fue al juego de estrellas, ese no. muchacho. Tiene 77 carreras remolcadas. Y no temporadas. fue al juego de estrellas. Son unos abusadores, los sí, de la Sí, pero tú sabes que dicen que viene la maldición post-juego de estrellas. Si no, pregúntenle a Vladimir Junior Pero bueno, él 27 carreras en este mes. Ayer en la victoria de Boston, nueve carreras por 4 ante los Reyes de Tampa, también Marco Hernández se fue de 4-2 en ese partido Devers de 5-1 con una carrera anotada y dos impulsadas William de 4-0 tú acabas de mencionar a Vladimir, conectó un jorrón con base guiana y llegó a 31 impulsadas patea para 2-45 antes del partido de anoche si Devers ha remolcado 27 en el mes de julio y a este mes le quedan los mm -hmm. días como él día. sí, tiene 21. 31 remolques, él tiene 27 en un mes 77 remolcadas tiene ese muchachito. Señores, la juventud, Así. el talento joven de la República Dominicana tiene un futuro increíble. Apenas 21 años ese un muchacho. Habla de que meterlo en ese paquete de telares, este a pesar de que no está bateando mucho. Así es. A Juan Soto, que tiene mejores números que Mike Trout en sus primeros 200 juegos. Muy bueno está. No tiene la estampa, no tiene. El, pero lo, el bate, los horrones, la remolcada, el slugging. Eso está ahí. Agua Rosa para una salud hermosa. Recuerde que estamos en el kilómetro 1, carretera San Francisco de Macorís, Tenares. Ayer estuvo con nosotros su propietario, Agua Rosa, quien es uno de nuestros patrocinadores. Por supuesto, hablamos del Club Santa Ana. Ahí está Agua Rosa. Asimismo, quiero destacar la presencia ayer de Elvis Alberto, Master Pollo, que estuvo con nosotros ahí, no solamente ser parte económicamente del proyecto, es que él estuvo presente, nos apoya, no estaba moralmente con nosotros. Eh, compartió después de, de, la, de la gala, estuvimos juntos en un establecimiento comercial, compartimos, disfrutamos, hablamos, hablamos de política, <ríe> que Danilo no va, que, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir ahora? <ríe> Leonel Ay, y Luis. esto por allá, así que Ay, gracias no, ese a él y a Alberto. ¿José Luis qué? Rosa. Yo lo mencioné, ah, pero que tú estás... Sí. <ríe> José Luis, claro, el primero. José Luis nos hizo una visita un día, él... Bueno, brevemente, no quiso salir de las cámaras, pero él estaba haciendo una diligencia aquí cerca y vino a saludar. Vino a saludar. Eh, José Luis es parte de, de mucho tiempo. Bueno, pues para brincarnos alguna cosa, porque tenemos... Eh, ¿Nos vamos a lo de la gala? Sí, a, a, a, a, vámonos directamente. Auto. Vamos a un corte, sí. sí. Y a nombre de Rayoeléctricos... Rayo Eléctricos, Gaspar Hernández, esquina calle Salcedo, eso es el San Francisco de Macorís, el Intercom, tanto el que tiene el audio como el video también. Asimismo, las lámparas. Tenemos todos los tipos de lámparas eh, para cambiarla en la casa, para la construcción de nuestros edificios, para todo eso. Rayo eléctricos en San Francisco de Macorís. Por supuesto, mi buen amigo Hanlet les espera para atenderlo de manera correcta. Los mejores precios. anote el nombre, rayo eléctricos. Calle Salcedo, esquina Gaspar Hernández en San Francisco de Macorís, y por supuesto también agradecer al Triángulo Lícore Store. El Triángulo está justamente cuando te, eh, la presidenta de Juan Fernández, cuando usted va entonces a la Salcedo, por eso le llamamos el Triángulo. Triángulo Lícore Store, las actividades sociales, los cumpleaños, el bautizo, la boda, el compartir. Por ejemplo, el tímpura sangre que se reúne y hace actividades a veces y necesitan tomarse un trago. Bueno, pues ahí está el trago. Por cierto, hermano. Las manos son, la mano son ustedes que se van a celebrar donde hay piscina. Oh, sí. ¿Y quiénes sí, fueron también? Ya Yo vi un grupo de carnaval haciendo eso también. También. No me imagino cuál no, no es. No, de Jeffrey no. Oh. no, no de Jeffrey se le fueron adelante. ¿Cómo? Cool. Se le fueron adelante al grupo de Jeffrey. Vamos a la pausa, Gira, Mercedes Ten, Riquelme y Rosario. Regresamos en breve a hablar de baloncesto ya más profundo en nombre de lo que tiene que ver eh, con los cuatro equipos.